Fue apresado por miembros de la Policía Nacional Elisandri Manuel, mejor conocido como Chichín, contra quien había una orden de captura acusado de junto a otro perpetrar un robo en la banca de lotería en esta ciudad. El detenido niega ser responsable del hecho que se le imputa. Yo no sé de qué me acusan, ¿no? Sí. Yo no sé nada, me acusan de eso, pero imagínate, tú, yo no sé nada de qué me acusan. Yo no sé nada, imagínate, tú, yo no sé de qué me acusan. Yo no sé, yo estaba en Ibarra y me fueron a buscar. Bueno, entonces, sí, pero me han tenido porque yo no tengo problema. Johanny Cordero, NTN, su noticiero regional.